De ancho solo mide 50 centímetros, cabe en los maleteros más pequeños y pasa por los sitios más estrechos. El mango con empuñadura ergonómica se regula a multiposición en altura desde 83 hasta 101 centímetros. Esto se hace accionando dos pinzas que tiene laterales. La capota del capazo es extensible y tiene una ventana de ventilación. Para poder regular la capota del capazo tocaremos dos botones laterales de fácil activación. Gracias al sistema ProFix podremos sacar el capazo de la estructura con suma facilidad. Por favor suscribíos a este canal. Por favor darle al like y hacer comentarios. Ahora vamos a proceder a plegar el capazo se hace muy rápidamente enganchando dos cintas que podremos ajustar a la base y plegaremos el capazo micro pro como si fuera un fuego. Esto es una ventaja para los maleteros más pequeños o el día que tengamos que guardarlo cuando acabemos de usarlo. Cuando queremos plegar el chasis del cochecito igual tenemos que bajar la empuñadura, Esta se regula de forma telescópica. El plegado ultracompacto se hace a modo libro y todas las ruedas del carrito son extraídas. En este caso la compañera está sacando las ruedas traseras que tienen un diámetro de 17,6 centímetros. Las delanteras tienen un diámetro de 15 centímetros, e incorporan bloqueo de dirección. El cestillo es extra grande y extensible, soportando hasta 4 kilos, su capacidad de carga de volúmenes es de hasta 18 litros. La silla pesa 4 kilos. El chasis 6,1 kilogramos. La silla nivel de Jané es reversible y su respaldo es muy largo. Esta silla o hamaca... Tiene una capota de gran tamaño con solapa y tiene doble ventana de ventilación. Una en la parte superior y otra con cremallera en la parte inferior que podemos recoger o cerrar, como podéis observar en el vídeo. El respaldo de la silla tiene multiposiciones y se regula con una sola mano, tanto para sentarlo como para inclinarlo. El carrito incorpora una colchoneta reversible. Además incorpora un arnés de 5 puntos con acolchados, muy seguro. El reposapié se puede regular independiente al respaldo, y es muy amplio. Aquí podéis observar cómo la silla niwell se monta de forma reversible. Ahora mi compañera procede a montar un muñeco que equivale a un niño de 3 años midiendo 84 centímetros. En este caso lo está montando en posición tumbada y como veis queda muy confortable. El freno de pie está en el centro de la parte trasera y activa la frenada en las dos ruedas traseras a la vez. Suspensión delantera y trasera. En este caso la compañera, nos demuestra la suspensión trasera. Ahora va a proceder a plegarlo con la silla incluida y en este caso, no recoge el manillar de la empuñadura del carro, debería de haberlo hecho previamente. Finalmente como podéis observar, bloquea la empuñadura. Así es como queda plegada la silla Miguel de Hané con el chasis incluido. Gracias amigos por haber visto este vídeo. Por favor suscribíos a este canal. Por favor darle al like y hacer comentarios.